No está grabando, disculpa. Sí, esa sí. misma. Gracias, Francis. <ríe> ok. Bueno. Mira, quedamos en este... Eh, en este... en esta... Eh, plantilla de, de PowerPoint. Y yo les dije que la iba a borrar, pero no la borré porque salen eh, términos que son importantes. Entonces, la gestión del conocimiento es el acceso óptimo al conocimiento documentado vale decir, como yo les he estado diciendo el, el capital humano es sumamente, sumamente importante dentro de la gestión del conocimiento y uno tiene que tratar de documentar lo que hace su trabajador lo que hace el cliente todo lo que pasa dentro de la empresa para que después tú lo puedas utilizar en el futuro, en el caso de algo que ocurra ¿okay? también es importante porque es retención del conocimiento de la gente que está, o de todos ¿okay? ayuda a porque si tú necesitas innovar, recurres a tu base de datos donde está todo, todo el conocimiento y puedes ir innovando tus productos, los procesos, puedes hacer cosas de distinta manera. Entonces, la gestión del conocimiento agrega más valor cuando está perfectamente alineada con los objetivos estratégicos de la compañía e integrada a la estructura y sistemas de proceso. Eso lo hemos hablado en, en, varias, en varios en varias oportunidades, cuando decíamos que, eh, eh, cuando veí, veíamos la curva del, de la visión, de dónde queríamos llegar, ¿se acuerdan? Ese, esa planilla que les mostré. Entonces, por favor, ya. Y el análisis estratégico, y, y tú vas eh, haciendo la, las políticas, digamos, de la manera más apropiada. ¿Okay? Entonces, las tres orientaciones principales son, la gestión del conocimiento suele orientarse en cinco formas, aquí me equivoqué. ¿okay? La primera es a los procesos, centrada en la mejora de la manera de hacer las cosas con una total orientación a la práctica. ¿OK? Acuérdense que una cosa es la teoría y la otra es la práctica. Entonces tú puedes, por supuesto, concentrarte en los procesos. Después también te puedes concentrar en el producto, centrada en la mejora del producto y sus características, al cliente. Centrada en las ventas, gestionar la relación con el cliente, el objetivo de utilizar el conocimiento de la compañía, un elemento que aporte valor. ¿Por qué? Porque obviamente el cliente y los ciudadanos son los que generan el dinero tanto al Estado, el ciudadano que paga los impuestos y le paga a toda la gente que está en el aparato estatal, a los senadores, a los diputados, a los ministros, son los ciudadanos, nosotros, que están en el diario de y el cliente es, obviamente, el que le da el dinero a la empresa para que la empresa pueda generar dinero y pueda ganar, pues, si no, no tiene ningún sentido. Entonces tú tienes que estar concentrado en los dos. Después viene el capital humano, que lo hemos hablado en, en un montón de ese, la responsabilidad social empresarial y reinvertir en tu propia empresa para que tú puedas, suponete, crecer. Okay. Y al crecer la empresa trae muchos beneficios consigo ¿Por qué? porque no viene en la función de la reducción de costos, la maximización de la productividad y la eh, inversión mínima. ¿Okay? Entonces, esto es súper importante, que es como un resumen de lo que hemos conversado en, en la clase. Y, Después, ¿cómo, ¿cómo tenemos que empezar a aplicar todas estas cosas? Como se los dije al principio de la clase, o sea, nosotros tenemos que totalmente empezar a eh, decidir, tomar la decisión de que o te quedas en el pasado o partes como de cero diciendo que lo que, cómo lo vamos a hacer. Entonces la mayoría de las organizaciones aplican solo algunos de los elementos para la gestión del conocimiento. En pocas ocasiones la gestión del conocimiento se alinea al marco estratégico de la organización y se, sigue, se sugiere, suponte, los siguientes pasos. O sea, primero hay que hacer un análisis estratégico y dónde queremos llegar. Pues, hacernos esa pregunta y hacer el análisis estratégico. Y hablar todos en el mismo idioma para poder llegar a, a un consenso en conjunto. Y no todos estemos hablando desde distintos puntos de vista. Todos vemos lo mismo, pero todos lo vemos desde distintos Punto y tenemos nuestra propia opinión entonces se arman un enreo como lo que vemos en el parlamento que todos dan sus opiniones y suponte, yo no sé cuántos economistas habrán en, en el congreso, no creo que sean muchos, ni ingenieros comerciales ni, ni nada son personas, la mayoría son eh, abogados o tienen otras carreras eh, pero no son gente que entiende de economía ¿Cómo lo vamos a aplicar? Obviamente que si tú haces el análisis estratégico, la aplicación va a ser súper rápida porque tú vas a saber cuáles son tus puntos débiles, tus puntos fuertes, cuáles son tus debilidades, todo, todo lo que en, encierra, suponte, lo, lo que es el análisis estratégico. Y eh, vas a poder hacer las políticas de negocio o de, de, de ahí a la medida. ¿Por qué? Porque vas a saber suponte dónde están tus debilidades y dónde tú tienes que invertir más dinero. Por ejemplo, Chile que invertir dinero en educación. ¿okay? El tema de la educación gratuita que se han dado vuelta cualquier cantidad de veces. Suponte no, no no hay no hay realmente la voluntad política de que eso ocurra. Entonces eh, si seguimos así es, es bastante difícil entonces eh, vean ustedes el caso que les hablé el otro día de Harvard que suponte tenían 2500 alumnos hoy día suponte porque entraron de lleno suponte el tema virtual eh, tienen mucho están haciendo la universal la, la carrera y se paga mucho menos ¿okay? Entonces, todos estos temas son los que ustedes tienen que ver cuando vayan a entrar eh, a trabajar en algún lugar, cuando sobre, entren a, a hacer su propio emprendimiento, o cuando eh, tengan que tomar decisiones, o no sea, sé, alguno a lo mejor termina metido en, en política, en, nadie, nadie sabe, o sea, nadie sabe dónde vamos. ¿okay? Eso es... es un tema, nadie elige dónde nace, o sea, todo eso es como un mundo eh, que uno no, realmente no sabe o sea, yo por ejemplo pucha, juraba de que yo iba a ser eh, eh, iba, iba a seguir la, la, los pasos de mi padre y fui la oveja negra y, y estudié economía ¿okay? entonces eh, uno nunca sabe Puedes pensar que quieres hacer algo, pero terminas haciendo otra cosa. ¿Eh? Y finalmente, porque ya eh, nos quedan pocos minutos, eh, tenemos, nosotros hicimos el, la introducción al tema, nos, nos vimos muchas cosas, eh, en las cuales yo creo que, a ustedes los saqué de, de, del, del establishment y están viendo de una manera diferente las cosas el día de hoy. Eh, a, mí, a mí, como siempre les he dicho, me interesa lo que ustedes piensan, no lo que está en, en los libros, porque los libros ya ahora van a tener que cambiar. Toda la gente va a tener que empezar a escribir las cosas de nuevo y de, de, en esta nueva modalidad en la cual... Todo no estábamos preparados. Y eh, la evaluación de la situación actual para poder identificar lo que, está, lo que se está haciendo y cuáles son las cosas que se van a poder introducir. También la gestión del conocimiento va a ayudar al diseño e implementación de estrategia alineada con los objetivos estratégicos de la compañía. El diseño marco de la gestión del conocimiento, ustedes van a tener que diseñar ahí un modelo. Eh, la realización de proyectos pilotos que permitan testear la validez de, esta, de, de esto que ustedes van a hacer. Eh, implementación definitiva de, del, del estado del arte, de lo que a ustedes se les ocurra. Y la operativa. ¿okay? Eso, eso es, en base, esto es en base a lo que ustedes van a tener que aplicar, por lo que aprendieron en el curso, ahora. En una nueva modalidad que antes nunca a nosotros se nos había pasado por la mente, que íbamos a tener clase, que íbamos a estar encerrados, no sabemos cuánto tiempo más eh, vamos a seguir así. Eh, dicen que hay una mejoría, pero tampoco lo sabemos si, si es real, si no es real. Pero sí está claro de que esto se va a tener que terminar y vamos a tener que volver, ustedes van a, se van a graduar, y van a tener que tomar decisiones en la vida, los cuales eh, vean cómo lo vamos a hacer, y, si, y, y vamos a tener que separarnos, supone, en los que están dispuestos a ser flexibles, y a ir cambiando con el modelo, y adaptándonos, de la forma en la que vayamos enfrentando todas las cosas que vamos viendo frente a nosotros, pero por suerte que ustedes entienden de que esto va a ocurrir y entienden cómo funciona el modelo para poder salir adelante. Hay otras personas que no, no tienen tanta fortuna como ustedes y no tienen absolutamente nada. O sea, imagínense ustedes que si yo le estuviera hablando a una persona que estudia arquitectura, estos temas, que ha colgado, ¿OK? Si tú le hablas a un abogado, el abogado queda colgado. ¿OK? Much mucha gente queda out porque no les, no les meten estos cursos de negocio dentro de sus carreras y lamentablemente cometen muchos errores. ¿OK? Pero usted lamentablemente, eligieron una carrera de liderazgo porque... Los ingenieros comerciales son los que lideran, son los gerentes, son los que hacen que las cosas ocurren. ¿bien? El resto de la gente son los que los siguen a ustedes. Ustedes tienen que tener la capacidad de que siempre se mantengan, nunca se olviden de que hay una diferencia entre hacer las cosas bien, hacer las cosas medio bien y hacer las cosas mal. Okay. Eso es lo más importante que tienen que entender Más Que De aquí a 10 años Imagínense Qué va a pasar Esto va a ser otro mundo Ahora ¿Qué es lo bueno para Chile? Lo bueno para Chile Es que justo suponte, Llegó en un momento Preciso en el cual todo el mundo creía que las cosas estaban pero así perfectas y la gente, los ciudadanos y, y, y la naturaleza nos dieron un tremendo bofetazo en la cara y nos dijeron están súper equivocados, las cosas no se hacen así. ¿Okay? Entonces hay que buscar un equilibrio y ese equilibrio es el que ustedes tienen que ir buscando. Okay. ¿Alguna pregunta sobre esto? Para. ¿Están ahí o no están? Por lo menos de mi parte no tengo preguntas, profe. Okay, alguna persona que a ver Yo tampoco por ahora, profe. Ya. Yeah. Elizabeth Montserrat. Recién le dije, profe. <ríe> <ríe> Esteban, ¿cómo está usted, señor? Tengo dudas, pero como no respecto de lo que estamos viendo y es que está viendo el tema como que usted dijo que lo, existen muchos políticos abogados tra, tra, trabajadores sociales pero que realmente no saben cómo administrar o dirigir sí. y respecto a esto existen como el típico está revisando porque los servicios públicos por lo general te hacen mínimo tener un diplomado yeah. respecto a gestión pública, ya sea gestión en el área de salud pero realmente esto no están, no están efectuando, nos lo están haciendo éticamente correcto, pero realmente es posible esto siempre cuando nosotros como seres humanos tenemos juicios de valores y vemos el beneficio propio por supuesto que sí. Por supuesto. O sea, tú lo puedes hacer si, si tú eres consecuente con, con tus principios y tus valores y todo lo que tú eh, te han enseñado. Pero acuérdate que suponte la plata eh, y el poder eh, hacen que las personas cambien su forma de pensar. Por eso que yo les digo, no se olviden nunca de que hay cosas que son intransables. A mí me... Yo he visto corrupción pero que no se pueden imaginar. Pero no me he no me vendido ¿sí? y puedo dormir tranquilo. Entonces, eso es lo, lo que importa. Y además que el, el trato del ser humano es lo más importante. Ustedes vieron a esa señora en el servicio del registro civil, que el pobre señor se le haya perdido su cédula de identidad y le rogaba que, por favor, ¿sí? lo ayudara. ¿sí? Y la señora lo trató muy mal, ni siquiera le dio... Entonces, esa, esa persona no puede actuar así con, un, con otro ser humano. si no tiene que entender de que hay que ayudarnos entre todos. Somos todos parte de la misma ecuación. Entonces, nadie sabe lo que le está pasando al otro. No tiene que pensar en el, ponerse los zapatos de la otra persona y decirle, ¿por qué se arrodilla? Y me pide que por favor lo ayude. Claro, lo más probable es que esa persona tenía... De hacer trámites con su y ¿sí? si no tenía el, el, ese código que te dan eh, no, no puedes hacer absolutamente nada. Bien, así que sí, depende de uno. Ignacio, ¿tiene alguna pregunta? Andrés Castillo, Josefina, Jocelyn, Mitzi, Nicolás Daniel, Ok, nadie Al tiene más preguntas. No preguntas, profesor. ¿Ah? Al parecer ya no hay más preguntas. No, no hay más preguntas. Entonces, miren, eh, yo esto se los voy a poner en el, en el aula virtual, la presentación y esta última grabación. Y en el WhatsApp le voy a mandar, digamos, las, las siete palabras que yo quiero ver en el ensayo que me tienen que entregar su de aquí hasta cuando terminen la, la solemne. Si me entregan las notas antes, fantástico. Oye, ¿hay, ¿Hay alguien que me pueda hacer, eh, eh, dar el listado en un Excel de todos los alumnos? ¿Alguien me lo puede mandar? Profe, pero eso también se puede ver en el aula. ¿Está en el aula? Sí, está en la lista en su perfil. ¿De todo lo que... Ya, perfecto. Ahí lo veo. ¿Ok? Entonces, les mando por WhatsApp las, los siete, las siete palabras mágicas. Ustedes me hacen en el ensayo. Si me lo vuelven antes, yo lo entrego. Y eso vale, digamos, a las anterior anteriores, las pruebas y todo eso, porque ya lo haré con el director. ¿Ok? Ro, rojo. Y en cuanto al ensayo... ensayo sí, eh, Eso... Eh, ¿tiene fe ¿Qué fecha de entrega eh? Bueno, cuando sea... El, eh, tiene que ser... Suponte... Para, ¿Cuándo so es la solemne de ustedes? Oh, no, okay. no sé. Del bebé, El ¿no? viernes 24 Ok, ese día no, yo, yo tengo entero. que tener Ese día tengo que tener Todas las solemnes, ¿eh? O sea, todos los ensayos Debería tenerlos Porque ahí yo tengo una semana para, para entregar las notas Ahora, si ustedes me las entregan antes Obvio que yo voy a entregar las notas antes Ok Ahí se les pues, le a llegar al correo, ¿cierto? Sí, por favor y su correo era... mi, mi correo es bernardo arroba jabalquinto punto com. Ok, muchas gracias, profe. Okay. A ver, se los voy a escribir ahí en el, por si acaso. Profesor. Sí. ¿De cuántas hojas te el ensayo? ¿De una plana o de los bueno. demás? Ah, ya, una sola. Sí. Ok, así que la capacidad de <risa> reducir las cosas es básico, ¿ok? Es esencial. Profesor, pero, ¿pero sí. tenemos que entregarlo con portada con introducción o solamente la hoja con el ensayo la hoja con el ensayo yo ¿Ve? y ahí no se olviden de poner el nombre es el nombre <risas> estamos cualquier siempre pregunta sí, oye cualquier pregunta acuérdense tienen mi celular tienen eh, me pueden llamar por aquí por eh, por Teams me avisan, yo estoy dispuesto. Si necesitan repasar algo, también no hay ningún problema. ¿Ok? Vale, profe, ya pasó. Ya pasó. No, sí. profe. Ya pasó. Muchas gracias, profe. Ok, que estén muy bien, cuídense. Profe, ¿te profe tengo profe, una también? pregunta. Sí, dime. ¿Es con cita el ensayo o sin cita bibliográfica? Sin cita de bibliográfica. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, profe, no, profe. gracias. Ya, yeah. que esté muy bien, cuídense. Chao, profe, cuídense, gracias. Chao, profe, chao, profe. Chao, chao, profe. que esté muy bien, gracias. Ok, que les vaya bien, gracias. chao, chao. Chao, profe. Chao, aquí también. Chao, profe, gracias. Adiós, que ok, esté bien.